Hola, soy Lucho y en el episodio del día de hoy tendremos el tema Conecta con los demás. ¿Cuántas injusticias o discriminaciones me he callado por encajar o por no incomodar? El primer paso que tengo que realizar para ser un luchador social es alzar la voz. Muchas veces no digo lo que siento y pienso y no lo hago porque hacerlo es permitirme sentirme vulnerable ante los demás. Y eso podría hacer que los demás lo usen en mi contra. Eso me podría hacer ver débil y esa debilidad podría hacer que pierda algo o peor aún, a alguien. Pero si lo pienso bien, es eso mismo lo que me puede permitir también conectar con los demás. Convertirme en alguien auténtico y sin filtros. Me callo porque pienso que soy el único que siente y piensa que ha vivido alguna injusticia o discriminación. ¡Hey! Ya regresamos a nuestro episodio. Solo quiero invitarte a que adquieras tu membresía de luchador social para ser parte de nuestra comunidad Haz la Lucha. Adquiérela en hazlalucha.com diagonal membresía y haz la lucha y ponte la máscara. Ahora sí, continuamos con el podcast. Pero, si de verdad escuchar a todos, no lo que dicen, sino lo que reflejan en su tono de voz y lo que expresan, me empiezo a dar cuenta que aprieta las manos, las man la mandíbula, que usan los pies, hablan con voz baja o simplemente no pueden mirarte a los ojos. Ahora me doy cuenta que somos más los que callamos algo. Y no solo eso, ahora también soy consciente que conectamos a través del ego o de la inspiración. La primera se logra de manera equívoca a través del sentimiento de tener más poder sobre los demás tratando ilusamente de callar su voz. Mientras conectar a través de la inspiración se logra compartiendo tu propia visión del mundo para motivar a que los demás también hagan lo mismo. El poder decir simplemente lo que pienso y siento en el momento me permitirá conectar no solo conmigo mismo, sino también con los demás. Ese primer acto de valentía hará que los demás hablen, se inspiren y actúen. Eso podría crear un movimiento de lo que nunca se permitió decir. Y después de eso, ya no seré el mismo. Empezaré a caminar más ligero, mientras más claridad, tendré más claridad y estaré enfocado en lo que realmente importa. Platícame si a partir de estos episodios has despertado tu luchador social. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba haz la lucha y arroba lucho la lucha. Las ligas las podrás encontrar en la descripción de este mismo episodio. Y sigue escuchando Haz la lucha podcast. Haz la lucha y ponte la máscara.